Hola y gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Just Tech Connect sobre la catalización de recursos para startups dirigidas por mujeres. Soy Thomas Harmon, seré ser el presentador para la conversación de hoy. Trabajo en Vanguard Communications. Es una empresa de relaciones públicas y marketing social que es propiedad de una mujer hispana. Buscamos ayudar a nuestros clientes a generar un impacto positivo en sus comunidades mediante la elaboración de estrategias de comunicación que apoyen cambios sociales positivos. La charla de hoy se enfoca en cómo empoderar a las emprendedoras en el ámbito de ciencia y tecnología. Y tenemos un gran grupo de expertas diversas experimentadas que hablarán de sus experiencias y señalar algunas prácticas óptimas para las startups lideradas por mujeres. Para esta charla queremos escuchar sus voces y ayudarlos a expandir sus negocios. Envíennos sus preguntas a través del chat ubicado al lado del reproductor de video o bien en Twitter utilizando el hashtag JustTechConnect. Pueden enviarnos sus fotos de grupo utilizando el hashtag JustTechConnect y los mencionaremos durante el programa. Me gustaría comenzar por dar la bienvenida a nuestras expertas. Melissa Bradley es socio gerente de 1863 Ventures, un programa de desarrollo empresarial que acelera la evolución de las emprendedoras de la nueva mayoría que históricamente han tenido una falta de recursos. María Ibáñez es directora de comunicaciones y marketing de la Asociación de Mujeres en la Ciencia, una red mundial que inspira liderazgo covaliente, investigación y soluciones que impulsan a las mujeres en STEM para desatar la innovación y promover el éxito organizacional. Y Erin Kelly es codirectora de la iniciativa STEM to Market de la Asociación de Mujeres en la Ciencia, un programa de dos vertientes para emprendedoras y comerciales financiadoras o financiadoras comerciales en el ámbito de STEM y apoyo a los ecosistemas emprendedores STEM. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería. Y, bien, gracias a todos por acompañarnos. ¿Por qué es importante para que todos que se encuentran en un ecosistema de startups apoyen a las emprendedoras y a los emprendimientos dirigidos por mujeres? Melissa, ¿por qué no empieza usted? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Esta es una conversación muy importante. Y para contestar la pregunta, hay dos motivos por los cuales es importante invertir en las mujeres. Primero, porque en las comunidades tienden a ser las líderes, toman las decisiones. Y reconocemos y muestran los datos que invertir en las mujeres significa invertir en toda la comunidad. Y segundo, las estadísticas demuestran en Estados Unidos y a nivel mundial que hay más rentabilidad cuando se invierte en las mujeres. Así que se generan más um, beneficios, se generan más empleos. y en el, Sin embargo, en el espacio tecnológico, las empresas tienden a ser dominadas por los hombres, pero. Las empresas que realmente contribuyen al desarrollo local son lideradas por mujeres. ¿Qué opinas, María? Yo haría eco de lo que ha dicho Melissa. Y además, las emprendedoras están contribuyendo de gran, en gran medida a la economía global, no solo la economía en sí, pero también en lo social. Y es importante para, la, para que las emprendedoras reciban el apoyo de nuestros aliados. Um, del capital de riesgo para darnos esos recursos que necesitamos para el éxito. Muchas emprendedoras eh, están innovando en la industria y eso puede marcar la diferencia para muchas comunidades en todo el mundo. Aaron, sí, yo diría también que las fundadoras mujeres utilizan sus propias experiencias para crear un producto que pueden comercializar. Y ya que las mujeres como emprendedoras no han recibido el mismo nivel de fondos, esos productos no están llegando al mercado, mercado productos que podrían ser muy importantes para el mundo y, y, y no llegan porque no, merece, o no reciben el apoyo que necesitan. Sí, creo que el mensaje es que cuando tienen éxito las mujeres, tenemos éxito todos, prosperan las economías. Y pensando en esto, María, ¿puede hablar de la Asociación de la Mujer en la Ciencia y su misión? Sí, la Asociación es una ONG sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., pero el trabajo, operamos en todos los países, tenemos 83 capítulos en todo el país y trabajamos con aliados que están ayudando con nuestros esfuerzos por apoyar a las mujeres en los ámbitos STEM en todos los sectores. Y como parte de ese trabajo de incidencia, buscamos atender los temas de equidad de género, equidad de pago, ascensiones, desarrollo profesional también. Y además de esto, ofrecemos herramientas y recursos para ayudar a las mujeres en estos campos. Y Erin, trabajas en la misma organización en la iniciativa STEM to Market, que toma lo que describe María y lo lleva un paso más allá. Sí, uh, tenemos una larga historia de trabajar en la, la academia y en la industria. Y en los últimos años, centramos los esfuerzos en la el, emprendedorismo. Sabemos que muchas de las barreras que enfrentan las mujeres en la industria, en la academia, también se enfrentan en el mundo empresarial. Entonces, armamos un programa de aceleradores para las mujeres STEM, que se basa en currícula reconocida nacionalmente y ayuda a las mujeres también a navegar los sesgos que enfrentan. Para que aprendan a ser a su propia persona y a la vez navegar esos obstáculos. Queremos que las mujeres tengan todo lo que necesiten para el éxito. No se trata de cambiarlas. Muchos programas para las mujeres intentan decirle a la mujer, tienes que cambiar, tienes que hacer así o adaptarte al mundo. Pero eso. Le, le resta esa genuidad que tienen las fundadoras de empresas. Claro, todos somos singulares y eso es precisamente a lo que nos da valor. Melissa, has trabajado en el sector público y privado. ¿Qué recursos podrías recomendar para las mujeres que nos están viendo ahora? Bueno, existen varios recursos. Primero, hay que buscar otros ejemplos. En muchos casos, solo tomamos como referencia a las personas muy exitosas. Pero lo mejor que uno puede hacer es mirar quién está en la comunidad y generar redes de pares, es muy difícil ser emprendedor y además ser mujer y entrar al mundo empresarial. Por eso hay que formar un grupo de apoyo. Porque esto es difícil, pero no es imposible. Y segundo, luego deben considerarse los recursos académicos. Hay Además de las mujeres exitosas, también hay ecosistemas que apoyan esa innovación. Y las mujeres, no es que no sean innovadoras, es que se trata de superar todos los obstáculos que existen en el ecosistema. Por eso tenemos que aprender de las demás. Y tercero, el mejor recoso, recurso es la voz que tenemos. Hay muchos datos que respaldan esta idea del poder de la mujer. En Estados Unidos, las mujeres utilizan el 20% 25% menos capital para crear el mismo negocio que su par masculino. Eso es importante para los formuladores de política y los inversionistas. Eso se debe reconocer. Sí, es muy interesante que los tres se encuentran interconectados. ¿no? Si encuentras una comunidad, podrás aprender y así utilizar mejor la, la voz propia. Para los que acaban de de unirnos a nosotros. Estamos hablando de la catalización de recursos para startups lideradas por mujeres. Tenemos un panel de expertas que nos están hablando de excelentes recursos e iniciativas para las mujeres para ayudarlas a lanzar sus emprendimientos. Esas son recomendaciones que pueden utilizar ustedes. Y Melissa, ¿qué recomendación tendrías para las startups lideradas por mujeres que buscan recaudar fondos? Bueno, sí, el dinero es importante, es importante reconocer que se le ha dado demasiado presión al tema de la recaudación de fondos. Pero sí, hay tres pasos que deben seguir las mujeres. Primero, pensar en la trayectoria de la empresa. Yo hablo con emprendedoras de todo el mundo que no solo tienen su empresa, sino también están cuidando a sus familias y tienen que cuidarse a ellas mismas también. Entonces, hay que evaluar el compromiso. Si quieres tener un negocio de mil millones de dólares, genial. Pero también está bien tener una empresa de un millón de dólares y hay que hacer lo que uno mismo quiere. Segundo, evaluar la tolerancia ante el riesgo y, y entender lo que puede generar una empresa. A veces buscamos. Ese subsidio muy costoso que es el capital de riesgo. Y a veces se nos olvida lo más importante, que es el consumidor. Tenemos que alinear bien la cantidad de capital que uno necesita. Si uno necesita capital de riesgo, genial. Pero si solo se quiere penetrar un mercado regional, puede utilizarse la deuda. Y pueden también pensar en sus familias y sus amigos. Um, ellos también pueden invertir. en un en su empresa. No se trata de perder sueño. A veces, o no necesariamente, las empresas con más inversión van a tener más éxito. Y por último, hay que prestar mucha atención a las cifras y saber o estar seguro de haber hecho el análisis debido y contar con los recursos no solo para el día de hoy, sino para el futuro. Las mujeres, ya que estamos haciendo mil cosas a la vez, pues la recaudación de fondos es una cosa más, pero en realidad es algo que hay que dedicarle mucho tiempo y eso resta tiempo a la empresa en sí. Entonces piensen bien, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué cantidad de capital necesito? ¿Y qué cantidad de tiempo puedo dedicarle a la recaudación de fondos? Porque en muchos casos las mujeres prefieren llevar el negocio en sí, interactuar con la clientela, resolver problem problemas del mundo real. Y no es la mejor idea simplemente seguir el modelo de los startups masculinos. Bueno, como emprendedora, sí. Podrían encontrar ayuda en esto, ¿no? Bueno, yo estudié finanzas y siempre estoy muy consciente de lo que se terceriza y no queremos hacerlo con cosas muy importantes. Uh, ten la negociación de los términos de deuda, de capital de riesgo. Esos son talentos importantes. Ah, es ahí donde deben también ayudar o buscar a personas que puedan hablar, ayudarles a entender exactamente lo que deben hacer para llevar el negocio de la forma de vida. Erin, trabajas mucho con emprendedoras que quieren lanzar sus startups y, obviamente, la recaudación de fondos es muy importante. Pero hay otras buenas prácticas en este campo. ¿Cuáles son? Sí. A veces uno no entiende lo importante que es el descubrimiento de clientela. Hay mujeres que tienen la investigación hecha y tienen alguna innovación tecnológica, pero luego no entiende cómo esto se podría insertar en el mercado de hoy, qué es lo que necesita los consumidores, cómo crear ese puente entre el laboratorio y el mercado en el mundo real. También volviendo al tema de Melissa de la comunidad, es, muy, es un gran beneficio del programa STEM to Market, el, la comunidad que se ha creado entre las emprendedoras STEM en la construcción de sus negocios donde se ha creado un espacio para hablar de la marginación y las experiencias que estas mujeres han sufrido a lo largo de esta experiencia. Muchas emprendedoras están viviendo o han experimentado un sesgo. Les han dicho que no eran capaces a pesar de contar con dos doctorados. O por ser de otro país, nadie creía en sus conocimientos. Entonces, allí pueden hablar de su historia. Y eso ayuda a entender que hay otras personas que han vivido lo mismo. Y cuando uno entiende que se trata de un patrón de comportamiento, que, que esto no es problema mío por ser emprendedora, mi experiencia. Lo están moldeando un mundo exterior y allí el apoyo nos puede ayudar muchísimo. Entonces, entender la clientela, poder hablar de las experiencias como mujer. Y si pueden encontrar una organización que ofrece apoyo a las emprendedoras, y hay muchas, pues lo que funciona muy bien es pedir que la organización de presente como candidata a distintos premios uh, o en concursos que a veces pueden um, dar lugar a, a un premio monetario, que es excelente, pero también eleva el perfil. Eso significa más atención. Y eso se puede um, apalancar, porque entonces puedes decir, he ganado este premio y luego el segundo concurso va a pensar, ah, esta mujer es genial. Si parece que eso valida un poco lo que estás haciendo, puedes decir, sí, bueno, ya me han reconocido una vez, dos veces. Sí, puedes también presentarte tú como candidata, pero es mejor si una organización externa lo puede hacer porque se trata de esa validación. Inicial, cuando uh, un grupo de expertos dice si sí, esta fundadora puede tener éxito. Volvamos a lo primero que mencionaste del descubrimiento de clientes, porque en relaciones públicas hablamos mucho de entender al público y hacer investigación del público, que en muchas formas es similar al cliente, ¿verdad? Y en esta situación, si usted es una mujer empresaria, tiene dos públicos. Primero, el público, que es el cliente, por supuesto, y luego a la gente a quien está tratando de obtener dinero. Y María, usted tiene una cierta experiencia en comercialización y marca. Cuando hablamos de ese segundo público, ¿cómo puede la mujer apalancar el hecho de que es mujer como forma de separarse, digamos, de otros empresarios que están acercándose a un vicepresidente? a un gente? Bueno, muy buena su pregunta, Tomás. Una cosa, bueno, hay varias cosas que quisiera mencionar. Al pensar en la marca, al pensar en el mercado, en la innovación o el producto o, bueno, lo que sea el caso, considérese a sí mismo como individuo, como marca. Así que su presencia, su cara, toda su persona tiene mucho que ver con su marca. Y no se debe olvidar que usted como individuo representa esto y la otra cosa es pensar en la autopromoción. Eso es clave. Y no tiene nada de malo autopromoverse uno, como dijo Erin. No tiene nada de malo que uno se autopromueva. Y la mujer empresaria su, no debe ten, temerle a, a hacer esto como una prioridad. Y lo tercero es entender realmente el significado de su marca. ¿Qué significará para el consumidor? ¿Usted está satisfaciendo una necesidad? ¿Está ofreciendo un nuevo servicio? ¿Está acaso mejorando algo? Una de las cosas que todos mencionamos es cómo la mujer empresaria lleva esto al mercado, esa experiencia personal. Y muchos de los logros científicos o las innovaciones de algunos de los productos se han desarrollado justamente porque hubo una experiencia personal vinculada a ello. Una de nuestros miembros en AWIS, desarrolló justamente una herramienta médica para resolver el, la, el problema pulmonar, porque tuvo una parienta que tuvo esa experiencia y ella veía que algo faltaba. O sea, que como científica, ella está desarrollando una herramienta para resolver ese problema, cambiar y mejorar la vida de otros para que no sufran en la misma forma. Al pensar en la marca, ¿qué cosas pueden tener mayor impacto en el público? Y al estar desarrollando a ese público, no olvidar, al consumidor, no solamente de su propio círculo, sino fuera del círculo. Amplíe esa participación. Amplíe el alcance de su círculo. Y por último, pruébelo. Pruebe su marca. Pruebe su mensaje. Eh, esa red de la que habla Melissa y de la que habla Erin. Esa red de probar su marca con esa red de gente. Estos son los individuos en quien uno puede confiar y que le van a decir realmente la realidad. Le van a dar una retroalimentación constructiva que a la larga le va a ayudar. Y la prueba no es eso tan complicado. Uno puede hacer una prueba de decirle, mire, quiere leer esto y me dice que le parece. Sí, justamente. O leer algo y preguntar. ¿Qué le dice esto a usted? ¿Cómo le hace sentir esto a usted? ¿Compraría usted este producto? ¿Cabría esto en su estilo de vida? ¿Le ayudaría esto a alguien en su comunidad? O sea que sí, la prueba puede ser algo muy pequeña, muy informal, o de una sola persona, o de varias personas. Pero sí, la prueba es una parte crítica de la marca. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias a todos. Y quiero recibir algunas preguntas que están viniendo de nuestros eh, televidentes en línea. Primero, ¿qué recursos son gratis o fáciles, asequibles para la gente que tiene muy poco capital? La internet. Yo creo que la belleza de esto es que muchas de las grandes compañías tecnológicas han reconocido que las empresas pequeñas y medianas están en el mercado. Están pasando de, de vínculos personales a empresas. O sea, que Google, Facebook, Amazon. Y no quiero dejar a nadie fuera, pero principalmente, tienen sitios en línea de portales con mucha información de cómo comenzar. Si usted está arrancando, si es un startup pequeño, muchos webinars, YouTube. Yo cuando comencé mi empresa, yo recuerdo que de haber tenido la internet en aquel entonces, me hubiera resultado mucho más fácil. Pero la realidad es que si uno busca, sin duda va a encontrar. Alguien que tuvo una experiencia similar y la compartió en YouTube ve muchos recursos que a veces complementan o están en conflicto y uno quiere buscar todo esto. Y tercero, yo diría, desde el punto de vista académico, que la mayoría de las universidades hoy en día tienen algún tipo de portal en línea que habla de la emprendeduría, de cómo escribir un plan de negocios, de cómo comenzar a comercializarse a uno mismo. Hay muchos sitios web que ofrecen plantillas, que ofrecen charlas de lanzamiento. Claro, uno quiere muchas cosas, pero hay muchos recursos gratis disponibles que si usted pone cualquier cosa sobre era emprendeduría, emprendeduría, va a encontrar que tiene un nicho, un sitio, alguna parte en el sitio web, que le ofrece recursos, por ejemplo, para una mujer negra joven, por ejemplo, cualquier cosa. Hay muchas cosas ahí. Me alegro que lo mencione, porque, Erin, usted también mencionó esto antes. Es una experiencia única ser una empresaria mujer. Y la internet es una, un gran recurso. Pero hay organizaciones también que probablemente ofrecen recursos asequibles. Cualquiera de ustedes. ¿Quisiera hablar de esto? Sí. Bueno, la fundación que se basa en aquí en Estados Unidos, sede aquí en Estados Unidos, que es una organización que apoya a la emprendeduría en Estados Unidos y a nivel mundial. Y tiene muchos, muchos, muchos recursos, videos de abogados de propiedad intelectual, de como dijo Melissa, de cosas que creo que se llama el programa Coffin Smart que es gratis, que es, tiene mucho contenido. Yo misma lo utilicé para desarrollar nuestro programa de Step to Market. O sea, ese es muy interesante. Y cuando yo hacía investigación, pensando en qué recursos de, que podría mencionar aquí, el, el paisaje está cambiando tanto en el mundo que hay muchas organizaciones hoy en día en diferentes sitios que buscan apoyar a los empresarios. Si usted busca, por ejemplo, donde quiera que esté, su ciudad, su país, lo que sea. Y busca la palabra incubadora, que es un tipo de espacio en el que a menudo hay gente que puede trabajar junta con proyectos y empresas similares. Y también apoyo de contenido con clases sobre descubrimiento de clientes, mercadeo, finanzas. Todas estas están a menudo vinculadas a una universidad, pero no necesariamente. Y hay programas, dependiendo de donde uno se encuentre, que pueden ser gratis o de muy bajo costo. Y como están muy estructurados, existe también esa parte de la responsabilización, que es tan importante, estando en el mismo espacio con otros, que además ayuda para que todos ayuden a lograr los objetivos. E ese tipo de responsabilización es importante. que bien interesante. Tenemos otra pregunta del público. ¿Qué debería considerar una mujer en startup cuando está construyendo su marca? María, quizás es algo en lo que tú podías mencionar tu opinión. Bueno, una cosa que tendrían que considerar es el público nuevamente, estar seguros de su público. Ahí es donde entra el componente de descubrimiento del cliente, ahí es donde es tan importante, porque si usted simplemente sale con algo y no lo ha analizado claramente, va a ser mucho más difícil el camino. Quieren analizar, considerar nuevamente, no solamente el público, sino la misión. ¿Qué es realmente lo que está tratando de compartir o producir o inventar? Y cuando hace esto, prueben Una vez más, pruebe lo que esté haciendo. El mensaje, el contenido, el producto, lo que sea que está tratando de organizar, esa parte de prueba es muy importante antes de lanzarse directamente al mercado para ver qué suena en el mercado. Y si me permite agregar una cosa que a mí me parece muy importante, es el tratar de entender el mercado objetivo, cómo piensa. Esto es algo que a menudo se olvida. Hay que pensar en cómo toman decisiones, porque ahí uno puede entender cómo podrían incorporar su producto en su propia, en la vida de ellos. Y ahí sí uno podría utilizar esa información para redactar el mensaje, para alcanzar esa parte en la que ellos están pensando. Y yo pienso también que una cosa que he observado en el campo en el que estoy yo con la marca es que mucha gente piensa que hay que crear un logotipo y buscar los colores de la startup, pero en realidad es de lo que ustedes están hablando, es entender el mensaje que se está transmitiendo, asegurarse de que están tratando de satisfacer las necesidades y los deseos del cliente, que quizás sea divertido, pero que tiene que hacerse. La parte del logotipo es algo después. Sí, justamente otra cosa en la que tendrían que pensar es en el en la investigación. Hablamos de acceso de información en la internet, pero también busque la investigación. Da los datos tienen que ser un componente importante de la marca. Así que como parte de ese descubrimiento del cliente, la investigación es muy importante. Si usted puede demostrar que hay un número de personas que necesitan un servicio o un producto, utilicen ese recurso, para ustedes, para, para su propia ventaja, hay mucha investigación en la internet que puede ser muy fácil de obtener y es muy útil. Además, si hay políticas o abogacía que está relacionada con lo que ustedes están tratando de producir, estén al día, estén conscientes de las políticas que existen en su comunidad. A nivel local y hasta llegar a nivel federal o hasta, hasta nivel mundial. Estén conscientes de las políticas que ya han sido promulgadas. Y si las pueden incorporar en lo que ustedes están tratando de hacer, aprovechenlo, porque eso le va a ayudar a crear su marca. Sí, muchas gracias. Otra pregunta en línea, ¿qué consejo le daría a usted a las mujeres que están tratando de buscar capital de inversionistas masculino, masculinos? ¿Cómo navegan ese mundo? en el mundo de la inversión que ha sido dominada por los hombres hace tanto tiempo, ¿cómo atraviesa uno esa barrera? Bueno, primero, respire profundo. Esto es muy difícil. Yo creo que habiendo sido capitalista de riesgo, hay una cosa que uno no puede olvidar, y es que si bien hay sexismo y racismo, la naturaleza del capital de riesgo es la competencia y la selectividad. Uno tiene que buscar mucho dinero y a una velocidad que la mayoría no puede ni pensar. Y existe una pereza, digamos, en decir, ay, voy a invertir en lo que conozco, lo que ya sé que funciona. Entonces, respiren profundo y sepan que van a ver una experiencia diferente. Lo segundo es la práctica. Busquen hombres y mujeres con quienes practicar. Una cosa que nos ha demostrado la investigación es que, cuando un hombre va a un capitalista de riesgo o una mujer va a un capitalista de riesgo, son dos situaciones diferentes en cuanto a la pregunta y el tono de la pregunta. Estén preparados. No se ponga nerviosa si a usted le hacen 20 preguntas y al compañero masculino le hicieron solo 5. Aproveche la oportunidad para vender su negocio, para practicar. Yo he visto en muchos países a los que he visitado en Capital de Riesgo, lo que sea, que la gente tiende a pensar que es una oportunidad de hacer un amigo. No, no, no. Es una oportunidad de convencerlos de que uno realmente puede ejecutar y generar, dólares de rendimiento. O sea, ejecutar. No es que voy a tener una gran visión, no es que creo que va a ser maravilloso, sino que realmente puedo manejar un negocio. Y lo segundo, practiquen, como les digo. Y lo tercero, datos. La oportunidad de atravesar el reconocimiento del patrón es, es enorme. Yo sé que es mucha presión que usted está tratando de representar a todas las mujeres que entran ahí, pero también es oportunidad de cambiar esa percepción. Yo tuve el placer de viajar al sureste de Asia y conocí a un inversionista masculino que me escuchó presentar y dijo, yo no entiendo. ¿Por qué es importante invertir en la mujer? Esto a mí me parece una pérdida de tiempo y dinero. Y compartí con él una cantidad de estadísticas de más de 60% de mayor rendimiento sobre la equidad o del capital, más de 60% de mayor rendimiento sobre los activos, 25% de menos uso de capital, 40% menos de fracasos. Y cuando le conté a otra persona, todo esto me dijo, estoy convencido, porque la realidad es que si bien los inversionistas pueden parecer locos, que tienen hábitos extraños y mucho dinero, la verdad es que somos gente muy racional. La idea es poder recuperar el dinero. Eso es lo que nos preocupa. Y cuando hay datos, cuando hay eh, muestras de que sí puede funcionar, lo, van a, lo más probable es que lo van a hacer. Y lo último que diría cuando están pensando en los inversionistas masculinos es, Obtenga o no el dinero, hágale un seguimiento. Manténgalos informados, porque la única forma en que algún día pueden comenzar a pensar en una mujer en su universo es tener algún contacto con ellos. Y lamentablemente cuando nos dicen no, cerramos las puertas. No, como les dije. Respiren profundo, practiquen, practiquen, practiquen, conozcan sus datos de su campo y del éxito de la mujer y manténgase conectado. Porque yo tengo la impresión de que con el tiempo, sobre todo, al ver cómo va disminuyendo la empleaduría eh, con los hombres y aumentando la, las mujeres empresarias, van a poder cambiar la percepción del mundo en cuanto a la inversión en la mujer. Y yo pudiera agregar una cosa sobre esto, sobre la práctica. Sobre todo hablando de las preguntas, sabemos que el hombre Hace preguntas sobre promoción y cómo van a ganar. Y la mujer le preguntan sobre la mitigación del riesgo y cómo no van a perder. Entonces, si ustedes entienden ese tipo de pregunta que podrían hacerle, pueden optar cómo la van a responder. Pueden decidir enmarcando cómo enmarcarlo. Y cómo van a responder la pregunta y cómo van a demostrar la forma en que van a ganar. entonces un ejemplo, si le preguntan, ¿cómo va a adquirir usted usuarios en lugar de cómo va a retener usuarios? Entonces, el poder responder esa pregunta puede ser muy importante diciendo las dos cosas. Puede cambiar totalmente el tono de la conversación. Y también haría falta hacer un poco de investigación de antemano ¿no? para saber cuál es el historial de inversión de este capitalista de riesgo. Por ejemplo, entonces, las tres, ¿qué dirían? Bueno, yo sí soy inversionista y creo que todos somos personas excelentes, pero bueno, no siempre así. Hay que entender dónde usted se encuentra dentro de su portafolio, porque algunas veces estas personas llaman solo para hacer investigación de mercado, mercado, y esto puede ser importante, hacer su investigación y pensar, ¿les interesa lo que estoy haciendo yo? ¿Hay precedente para esto? Y luego, además de, del dinero, también hay que construir la relación, ¿no? Los dos tenemos hijos, conocemos a alguien en común, porque qué no es posible exagerar la importancia de las relaciones personales al lanzar un negocio. Y otra razón por la cual hay que hacer investigaciones es porque hay que estar preparado. ¿Cuál es el tamaño de las empresas que tienen a apoyar? ¿Están en declive o en auge? ¿Tienen mucho dinero o se les está acabando? Eso les ayuda a entender cuáles son sus posibilidades y ver si caben dentro de esa, esa cartera. Porque hay que entender que, que uno tiene que caber dentro del portafolio, a unirse a la familia de negocios. ¿Cuál es mi valor agregado? Esa es la pregunta, sí. Sí, agradezco, agradezco mucho que haya mencionado la familia, porque como emprendedora, usted tiene mucho intensivo para entender ese tipo de relación, la relación de familia. Y eso puede dar lugar a una conversación. Y luego resulta que no es, es el mejor inversionista para usted porque um, no se entienden. Um, y, y si a mí no me cae bien la persona, no quiero trabajar con ella, es importante. Esas relaciones son importantes. La, y muchos emprendedores olvidan eso, que también tienen el poder decir que no, esto no, no lo quiero. Las mujeres no deben olvidarlo. Porque sí, existen barreras, existen sesgos que enfrentamos como emprendedoras. Sí, es importante. A muchas personas se les cuesta decir que no, pero si aceptas una inversión y luego no, no le va bien, eso puede crear dificultades para las que vienen después. Entonces, hay que entender que esto de una buena pareja, funciona, es, es bidireccional. Y es una buena herramienta de liderazgo reconocer cuando algo no va a funcionar. No queremos perder el tiempo. Y si no es el momento oportuno, no es el cliente oportuno, no, pues no queremos desviar la misión. La misión es lo que es y no queremos estar con el inversionista equivocado. Es importante reconocerlo y, y poder decir que no. Sí, siempre hay lecciones que se pueden aprender. La próxima pregunta um, tiene que ver con algo que mencionó María antes de la importancia de la, de la narrativa. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las innovadoras que, um, que no enfrentan su, sus homólogos? a uh, masculinos, ¿Qué son, ¿cuáles son las historias que, que ha escuchado en cuanto a la superación de los desafíos? Si sí, yo tuve la oportunidad de escuchar muchas historias personales en el contexto de a y hay que decir que a veces duele escuchar esas historias, porque las barreras, los desafíos son prevalentes, son muy reales. y y sin embargo, las mujeres han superado esos desafíos a través de una fuerte red de apoyo, a través de mentores en que pueden confiar, con los que pueden hablar. Um, las que han superado los desafíos han sabido decirle a un mentor, me he topado con X obstáculo o existe una oportunidad y yo no tengo acceso y, y el otro, el hombre, lo logró a pesar de tener yo una mejor idea. Entonces, esas conversaciones las deben tener con sus redes y luego pensar cómo puedo resolver este problema, qué puedo hacer para cambiar esta situación. Y la importancia de la red es, es esencial para, en cuanto a algunas barreras, algunas científicas han directamente o mujeres en ciencia han hablado directamente con la persona que está presentando la barrera y la conversación no es fácil, pero no se rindieron. Decidieron hacer el cambio para que la próxima no tenga que enfrentar el mismo obstáculo. Y no siempre esto ha resuelto el problema, pero el hecho de haber alzado la voz ya de por sí es importante. Entonces, las maneras de enfrentar los desafíos varían. Sí. Pero lo que siempre vale es hablar con la red de apoyo, re hablar con los pares, hablar con un mentor, porque desafortunadamente usted no será la primera en enfrentar estos retos. Y estos retos existen en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Sí. Y le pasa a muchas mujeres en la ciencia, pero existen quienes han superado estos obstáculos. Y claro, en, hay que encontrar a esas personas y preguntar, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Porque eso es lo que nos ayuda. En el programa STEM to Market, Muchos participantes ya pasaron por programas de emprendedorismo científico y el 100% de esas personas su sufrieron algún incidente de, de sesgo que les hicieron cuestionar si querían seguir, lo cual es terrible. Y es por eso que nuestra iniciativa quiere dar mucho apoyo. Por ejemplo, hay una fundadora que cuenta con una tecnología increíble y ha, ya ha logrado millones de dólares después de pasar por nuestro programa. Pero la primera vez que pasó por un programa de emprendedurismo, um, le dieron a la única mujer mentor, um, pero la experiencia no cuadraba bien. Um, su mentor no tenía experiencia y simplemente las juntaron porque las dos eran mujeres y al final del programa, la mentor dijo, miren lo que ha alcanzado nuestra fundadora y lo dijo de tal manera que, que pare... fue como decir que, que había empezado en un punto inferior cuando en realidad tenía una gran tecnología y se encontraba en un punto más avanzado que otros. Y esa situación le hizo cuestionar lo que estaba haciendo, pero a través de, de un buen coaching, le ayudamos a ver que formaba parte de una comunidad en que podía hablar de lo que les pasó y decirles, no, eso no estuvo bien. ¿Qué hacemos ahora? Y hemos, hemos hablado con algunos de los que llevan estos programas o concurso, concursos para decirles, ¿saben que algunos de sus participantes tienen una actitud sesgada? Y eso es una forma de, de, de ayudar para lidiar con el pro problema. Y, y si usted no quiere hablar con la persona y señalar el sesgo que existe, eso está bien también. Depende del tipo de relación que uno quiera construir. Sí, pues para la persona que preguntó esto, debe entender que no se encuentra sola. Hay otras que han vivido lo mismo. Y con el tiempo, los desafíos serán menores, porque hay cada vez más casos de éxito mujeres que están haciendo grandes cosas, que han logrado mucho y debemos verlas como referentes. Sí, y no debe tener miedo de decir, he encontrado, me he encontrado con tal barrera. Hablar con el grupo de apoyo, hablar con sus pares. Hacer esa llamada telefónica para decir, estoy pasando por X y necesito un poco de orientación. ¿Qué hago para no sentirse sola? Y también tomar un momento para sentirse orgullosa. Porque hay muchas diferencias entre lo que viven las emprendedoras y los emprendedores. Nosotras necesitamos no solo carisma, sino además valentía. Esas conversaciones son difíciles. Y las que nos están escuchando y viendo ahora, felicitaciones. Tenemos que reconocer que no todas las batallas son nuestras batallas personales. Y el sesgo de género existe en todos los lugares. Y no todo se divide entre hombre y mujer, uh, pero los las historias que se cuentan, las historias de éxito son normalmente acerca de mujeres, porque subestiman nuestra resiliencia, nuestra educación, nuestra capacidad. Y tenemos la oportunidad de cambiar la historia. Y no todo tiene que ocurrir de golpe. A veces hay que tomar pequeños pasos. Lo que a mí me preocupa para las mujeres en concreto es la fatiga, que las mujeres se quemen. Claro, porque siempre estamos en esta batalla externa que no nos permite concentrarnos en el negocio. Pero eso nos hace más fuerte como emprendedoras, nos da un mayor nivel de éxito. Pero tenemos que tomar ese momento para cuidarnos, para reconocer nuestro poder, nuestra valentía. Bueno, hablando de, de pasar un momento, quiero tomar un momento para decirles a los que recién se han unido a nosotros que estamos hablando de la catalización de recursos para startups lideradas por mujeres, nuestras expertas. Uh, nos han ofrecido muchas ideas muy interesantes acerca, sobre todo, de la comunidad que se puede crear. Y queremos escuchar sus preguntas, las cuales um, las pueden escribir en el espacio chat al lado del reproductor de video o mediante Twitter con el hashtag GIST Tech G-I-S-T Tech Connect. VOLViendo a las preguntas virtuales, ¿conocen alguna red en la cual las startups lideradas por startups o mujeres pueden obtener retroalimentación acerca de los planes de negocios. Bueno, eso ya se asemeja a otras preguntas, pero quizás existen redes establecidas o asociaciones como las que representan ustedes. Hay otras similares. Bueno, existe un grupo. Facebook se llama B Bring Expertise and Mentorship. Es una comunidad abierta de Facebook que consiste en mentores, emprendedores. Y, y el compromiso es que toda petición es um, respondida dentro de 48 horas. Y como dijo Erin, todas las comunidades tienen un acelerador, una incubadora, alguien con quien se puede hablar. Y claro, muchos tienen su propio corte pero en, en nuestra organización, um, si nos llaman, Sí, damos retroalimentación, pueden intentar, intentarlo. También ten, existe Google for Entrepreneurs. Um, esta red existe en todo el mundo y hay momentos en que sí, pueden hacer la llamada telefónica y hablar con alguien. Aaron, María, ¿conocen otras organizaciones o grupos virtuales, foros? Bueno, nuestros capítulos en, en todo el país ofrecen eventos de, de mentoría, de networking. Nos pueden buscar en línea. Nuestros capítulos pueden ayudarles además a crear una red. O si simplemente quieren conocer a otros individuos que están trabajando en el mismo espacio STEM. Eso es lo que recomiendo. Sí. Y si no se encuentra lista para unirse a un acelerador, simplemente. A unirse a la comunidad, la mayoría de los aceleradores tienen eventos, eventos de reclutamiento, eventos generales, de oportunidades de aprendizaje. Y yo diría también que, y lo digo en serio, simplemente poner en Google, mujeres, emprendedoras, comunidad, buscar utilizar buenas palabras clave porque Allí donde estén, seguramente que existe algo. Simplemente se trata de encontrarlo. O pueden um, hacer la búsqueda. Mujeres en la tecnología, porque algunas de las organizaciones que trabajan en un ámbito más amplio, sí tienen un, un área que trabaja en el emprendedurismo. Estos son buenos lugares donde pueden encontrar esa comunidad y los contactos. Y, bueno, normalmente hay oficinas de gobierno también. No puedo garantizar que tengan muchos emprendedores. Pero en todos los países que yo he conocido, siempre existe algún ministerio o institución de emprendedorismo, de desarrollo económico que ofrece algún tipo de apoyo. Se me ocurre también que existen grupos Ángel en todo el mundo y, bueno, no necesariamente ofrecen contenido, pero si empiezan a, a unirse a estos grupos, eso puede servir para establecer relaciones con inversionistas, Ángel, o otros inversionistas, antes de necesitar su inversión. Si pueden encontrar quizás algún valor agregado que ustedes puedan ofrecer, quizás tienen interés en, tecnologías emergentes y usted es la experta en el tema. Entonces, ya tiene sentido establecer las relaciones cuanto antes. Esta siguiente pregunta del público en línea. En su experiencia, ¿han encontrado usted que los recursos estadounid estadounidenses se traducen al ultramar y se agua usted? Porque en realidad usted ha viajado con GIST en, a muchos sitios. Y GIST es un programa norteamericano, pero ayuda a empresarios en el mundo entero. Sí, he estado en el sureste de Asia, Australia, increíble. Yo digo que sí traducen y viceversa. No creo que es un recurso de Estados Unidos que va a otro, a otro sitio, sino que un recurso de negocios es un recurso de negocios. La realidad es que yo no veo mucha gente que empieza una empresa que sea súper local solamente. La gente está tratando de crear empresas mundiales, aunque no sea de mil millones de dólares, pero quieren reconocer la oportunidad del mercado mundial del problema que quieren resolver. Así que yo diría que una empresa es una empresa. Dos más dos siempre es cuatro. Las políticas podrían cambiar pero la realidad es que eh, hay cosas importantes, gerente, eh, gestión de talento, operación, preparación, disponibilidad. Todo esto es universal y yo no creo que la forma correcta o equivocada. Hay sutilezas dependiendo del sector, sí, pero la realidad es que uno debería tener la libertad de llevar el recurso a donde quiera que esté, siempre que sea creíble y siempre que en entiendan el emprendedurismo, pero lo importante es y algo en lo que puede contar la gente es que el proceso de creación de empresas de la solución de los clientes y su problema no es único, no es solamente en Tailandia o en Minnesota. Es algo universal. Y el deseo es resolver un problema y crear una transacción financiera. O sea, que el recurso es el recurso. Y me parece que eso es especialmente cierto en los productos STEM, sobre todo cuando uno tiene empresas que no necesariamente requieren propiedad intelectual. Es esa es otra categoría. La mayoría de las veces, si está vendiendo algo tecnológico, siempre habrá algún tipo de propiedad intelectual. Y eso es algo que es especialmente universal. Sí. Otra pregunta que nos viene. Algunos inversionistas han encontrado que las inversiones en las empresarias mujeres, tienen una alta tasa de rendimiento. ¿Cómo podrían utilizar las mujeres esto y otros datos en STEM cuando están tratando de venderle algo a un inversionista? Lo mencionamos brevemente antes, pero vamos a entrar en más detalles. Si usted va a venderle algo a un inversionista, ¿podría uno utilizar datos que dice 60% o 22% o realmente debe hablar solamente de sí mismo? No. A mí me parece que, como inversionista, yo estoy viendo si esa empresa tiene la posibilidad de tener éxito en ese sector, pero también las oportunidades de crecimiento. Una cosa que uno debe saber es que sí, debe lanzarlo, debe presentarlo, porque todo esto son datos que le presentan diferentes perspectivas. Y su tarea es explicar por qué usted puede ser un buen, una buena inversión. Y tratar de correlacionar lo que tuvo éxito en su empresa y que está presente también en la suya. Eso es muy importante. Como le digo, los inversionistas toman decisiones en base a precedentes. Si funciona allí, es probable que funcione aquí. Y me parece razonable. Y pertinente el mostrar todos estos datos. También me parece muy importante poder hablar de la trayectoria y decir, sabemos que después de tres años, una empresaria mujer puede generar hasta 40% más de rendimiento sobre los activos. Y esta es mi posición. Aquí es donde estoy yo. Porque realmente a la mujer le cuesta a veces promoverse. Pero si usted lo puede relacionar con otro éxito, con otra métrica, y demostrar que tiene la posibilidad de lograrlo y tener ese mismo resultado, es una oportunidad maravillosa para cambiar la percepción de la inversión. Y esa investigación demuestra que uno conoce el negocio, que uno sabe lo que está haciendo, que conoce su situación y que no simplemente está lanzando un producto sin tener datos que lo valide. Y lo que está tratando de hacer demuestra que conoce su negocio, que está haciendo un seguimiento de toda la industria, que está vinculada con el mundo y sabe qué es su producto o qué es lo que está tratando de lograr y no suponga que el inversionista está totalmente enterado de todo. Quizá usted esté compartiendo un dato nuevo que ellos no conocían. O sea, que sí realmente demuestra que usted es una empresaria seria, que está seria en su trabajo y que está consciente de todo lo que está sucediendo. Y en la mayoría de este tipo de plantillas de lanzamiento que he visto, hay algo sobre lo que llaman paisaje competitivo. Y yo veo que eso cabe ahí. Uno dice, ¿quién es la competencia? ¿Qué lo diferencia a usted del resto? Y también empresas similares que uno puede demostrar y decir, mire, miren esa trayectoria y miren la mía. Y estos son ejemplos similares de grandes inversiones que usted no aprovechó porque no los vio en ese momento. Me parece que es importante señalar que sin datos es simplemente una narrativa. Y lo último que quiere, o un inversionista es un cuento, una, una, una historia. Hay que demostrar por qué es una buena inversión. Sea lo que sea el dato, utilícelo, intégrelo en su presentación. Y a lo que usted dijo, María, me parece que el demostrar el recurso y cómo esos datos se vincula con lo de uno, es una buena forma también de, de crear su propia persona. Sí, es parte importante de su marca, de su persona. No solamente datos, muestren las políticas que existen demuestra que usted está bien enterada, que está bien informada de lo que está presentando. Y ahí hay una gran diferencia. Y es impresionante el que usted está totalmente conectado y conoce la información y la puede compartir. Esos datos son un componente importante porque tiene, se aleja de la subjetividad y entra a la credibilidad en sí mismo. Y puede no solamente hablar de sí mismo, sino de todo. Un inversionista no quiere invertir solamente en la persona, sino que quiere saber que está enterada de todo lo demás, los premios, como se dijo algo. Cualquier cosa que pueda validar externamente y ser objetiva para que uno pueda eliminar el supuesto negativo que pueden tener de uno y crear, y hacerlos que se centren en lo, lo básico. Y cuando esté haciendo su presentación, no tema tener un apéndice de diapositivas que no se las va a presentar durante la presentación necesariamente, pero que si hay alguna pregunta, tener datos que lo demuestren pueden ser ideal. Eso es muy impresionante porque demuestra que usted ya hizo su tarea, que ya pensó en lo que querría el inversionista. Puede mostrar la diapositiva y decirle, mire, aquí tiene un gráfico. Y si ya usted desarrolló o comenzó a desarrollar su marca, sea un sitio web o cualquier cosa social, asegúrese de que todo esté al día, de que esté corriente, que tenga la investigación más reciente, que tenga todo ahí sus premios, sus, sus eh, felicitaciones. Todo eso tiene que estar ahí listo para demostrarlo con antelación. Y tenemos una pregunta de uno de nuestros grupos en Tayikistán. ¿Qué tendencias ven ustedes en, la, en el emprendedurismo de STEM en los países en desarrollo? ¿Qué tendencias ven ustedes alrededor, alrededor de la, la mujer empresaria en el mundo en desarrollo. Hemos visto muchos hombres que lo están haciendo, pero recientemente hay muchas mujeres que se están lanzando, ¿verdad? Bueno, yo puedo hablar de manera anecdótica por mis viajes. Yo he visto una gran cantidad de mujeres que se han presentado. Uno, porque estamos yendo más a la escuela y tenemos la oportunidad de apalancar más esta universidad, o al menos tener ese apoyo desde el punto de vista de la perspectiva y el ecosistema. A mí me ha sorprendido la cantidad de tecnologías que han surgido. Y cuando uno piensa en los países en desarrollo, la educación tiende a ser el camino tradicional al desarrollo económico. Yo diría que en la mayoría de los casos, y me corregirán mis compañeras, es un poquito menos prejuiciado que el mundo de empresarias mujeres en STEM, porque creen que estamos yendo hacia la academia. Y que hay, espero, cierto nivel de respeto, pero sigue siendo difícil. Yo diría que, anecdóticamente, yo he visto un, una gran aparición de muchas mujeres. Además, me parece inteligentísimo. Está disponible, es universal, se puede crecer. Algo que es altamente subjetivo, eso lo entiende la gente. Y además, uno comienza a ver una ola de inversionistas fuera de Estados Unidos que se ocupan mucho más de tecnología, porque es mucho más transferible. Y por todas estas razones, yo creo que hay por lo menos un interés y existe la búsqueda. Todavía tenemos que trabajar mucho más con la implementación y el crecimiento de las compañías, pero existe. Y pareciera que la belleza de todo eso es el aprendizaje, el intercambio de aprendizaje, de lecciones, de redes, de ampliación de la comunidad, que no se trata solamente de ese pequeño circulito, sino que se está ampliando a la comunidad a nivel mundial en ambas direcciones, una gran diferencia. Y además, creo que hay una cosa que tenemos en Estados Unidos, en las universidades, es las oficinas de transferencia de tecnología, que son organizaciones dentro de las universidades que son justamente para tomar investigación en un laboratorio. Y crear una empresa alrededor de esto o crear licencias y colocarlo en el mercado. Veo mucho crecimiento en las universidades en el mundo que aprenden de esto e incorporan estas en sus instituciones de manera que exista un camino más claro y bien desarrollado del laboratorio de investigación al mercado. Y hacia, haciendo más fácil esa conexión, ¿verdad? Sí, que no está creando su propio camino, sino que tiene el apoyo que beneficia a la empresaria y a la universidad al mismo tiempo y a muchos niveles, financieramente, con reputación, visibilidad. En fin, siempre es muy interesante decir, mi universidad inventó esto que salvó la vida de tantos. Sí, claro que sí. Otra pregunta que nos hacen, ¿cuándo debería, comenzar la empresaria STEM, aprovechar de ser mujer y cuando no es buena idea incorporar eso a la presentación. Yo creo que ustedes me van a decir que siempre debe mencionar el hecho de que es mujer, ¿verdad? No, no, claro. Si usted quiere hacer un impacto en ese campo, es su identidad, ¿verdad? Es parte de su identidad. Así que no debe uno evitarlo de ningún momento. No hay necesidad de evitarlo. Usted es quien es. Aproveche los datos, hable de la misión, hable de lo que está tratando de presentar y que ese sea el enfoque. Tan pronto usted pasa por la puerta, ya ellos van a saber que usted es mujer y van a decidir quién es usted. Y, por supuesto, queremos aprovechar eso y que todos Lleguen a la sala con el ser, quién es, la autenticidad del ser. Hablen de los datos. Hablen de lo que quieren presentar. Esa misión es crítica. Esos datos son importantes. Usted está creando su marca y está estableciendo la conexión. Asegúrese de que sabe lo que está sucediendo en la industria, de que está enterada, de que está bien informada. Creo que esa es una parte que es la más importante. Hay que, hay que enfrentarlo, porque si no lo enfrenta, entonces permite que otros crean la narrativa en lugar de supuestos que ni siquiera se acercan a quién es usted y lo que usted quiere que sepan de usted. Así que no lo ignoren. Aprovechenlo. Enfréntenlo. Aprovechenlo como una, una oportunidad de crear su propia narrativa. Es importante que los inversionistas entiendan por qué está haciendo lo que está haciendo. Y a menudo, no siempre, pero a menudo, eso podría ser, por alguna experiencia que usted tuvo por ser mujer, justamente. No siempre. Podría ser por miles de razones. Pero el contar el cuento también la coloca en una posición de pues, decir, yo soy la mejor mujer para hacerlo. Hay otros factores que lo demuestran también. Pero el indicar que uno tiene la pasión lo va a llevar a donde quiera ir o a donde quiera llevar a su compañía. Eso es muy importante. Y la narrativa es el meollo de todo. Y necesita los datos, por supuesto, porque ahí entra ya a sus calificaciones, el equipo que está presentando, el grupo, la ciencia que tiene de respaldo, pero siempre integrando todas esas cosas. Tenemos otra pregunta de otro público de Tajikistan para organizaciones de apoyo a empresarios con recursos disponibles para las mujeres en startups. ¿Cómo podemos crear mayor conciencia en la participación en este tipo de programas? O sea, ¿cómo vender mejor estos programas? Sería la pregunta. Bueno, yo creo que una parte importante, aunque no lo crean, es de boca en boca, que sigue siendo una buena forma de mercadear esos programas y ser parte de la comunidad y ser parte de las redes. Y el compartir información con otros, dependiendo muchas veces de esas oportunidades y de esas conexiones para que la gente sepa de la existencia de esa red. Claro, si está con una organización, tenemos el lujo de poder trabajar a través de nuestras redes internas. Pero las redes externas son importantes también fuera del círculo nuevamente para que esté ampliando todo ese campo y alcanzando a nuevas personas y compartiendo la información. Yo creo que de boca en boca es muy importante, utilizando, por ejemplo, si usted está en los diferentes medios sociales, y las muchas plataformas, utilizándose a sí mismo como mensajero de la información y asegurándose de que alcanza a diferentes comunidades en el mundo entero. Eso es parte importante. Y entrando un poco más a fondo en esto, la ciencia nos dice que solemos tener redes, sobre todo con gente que se, se asemeja a uno. Si tiene hombres que están manejando una organización eh, con un programa de apoyo a los empresarios, muchas veces la red va a ser de hombres. Lo que quiere decir que van a atraer a mentores masculinos. Entonces, tenemos que buscar redes de gente que nos pueda dar esa información de boca en boca y ser estratégico y crear relaciones y redes que lo diversifican. Para la gente que está manejando estos programas, Gracias. Mm. Sugiero que hagan lo mismo que estamos sugiriendo antes. Utilicen, por ejemplo, mujeres en la tecnología en Google, en su país. Conozcan a la gente, averigüen qué están haciendo, establezcan una, rela una relación. No quiere decir solo las conocí, bueno, y ahora les voy a mandar correo electrónico. No. Tiene que ser un intercambio mutuo de información, de interés, en donde se beneficie todo el mundo. Usted les habla de su programa y quizá encuentre reclutas, pero también entiende un poco más cuál ha sido la experiencia de la gente que quiere en su programa. Y así también puede utilizar esa información para que su programa sea más atractivo y que satisfaga mejor las necesidades de la gente a quien usted está atrayendo. Estamos casi a punto de terminar. Nuestros productores me van a gritar después de esto, pero tengo una pregunta más. Me la responde muy rápidamente. Es algo muy personal, pero yo creo que mucha gente que nos está viendo probablemente quieren saberlo. Como hombre, ¿qué puedo hacer yo para, aliarme a ustedes y a lo que están haciendo las mujeres empresarias. O sea, lo que estoy tratando de preguntar es, ¿cómo podría yo apoyar eh, que no sea exagerado, que sea respetuoso, que no sea eh, de renegando de la mujer? ¿Cómo, a ver si nos dicen? Bueno, tres cosas. Cualquier pues, cual, cualquier ocasión que usted hace un evento, asegúrese de diversidad de representación en los pales o en los eventos. Quiere decir que usted tiene, si usted tiene que retirarse para colocar a alguien ahí, hágalo. Segundo, la gente le conoce a usted, le sigue. Aproveche sus medios sociales para compartir esa parte de su pasión. A menudo, muchas veces, los hombres quieren hablar de mucho apoyo que ofrecen, pero uno no lo puede ver en la parte real. Y tercero, aliente a la mujer a hacer lo que pueda. Cada vez que usted lo ve en base a lo que usted escuchó y quién es usted que en algún momento enfrentará un momento difícil. Diga, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo está? Yo quisiera decir, sea mentor. Sea un mentor para las mujeres. Las mujeres empresarias o en la industria en que estén, sea un mentor. Y si usted ve, si está en una conversación, en un grupo y ve a una mujer que hay prejuicio contra ella o se hace algún comentario contra la mujer y observa que hay una diferencia en cuanto al comportamiento o se le excluye de alguna forma, dígalo, hable, enfrente la situación y que el individuo sepa que no está correcto hacer eso, que hay que corregir eso. Y yo diría que todo lo que ellas dicen es lo correcto. Hablábamos antes de ser un ejemplo en la sociedad. Mientras más podamos ser incluyentes acerca de nuestras narrativas y nuestras historias, mejor. Cuando podamos presentar una historia de alguna empresaria exitosa, utilícelo. Háblenlo. Eh, será. Vamos a mostrar quizá a un adolescente tapándose la cabeza o vamos a hablar de una persona que no cumple con ese estereotipo. Tratemos de romper los estereotipos. Tratemos de eliminar eso. Si usted encuentra una historia de una mujer empresaria con éxito sobre todo en campos dominados por hombres, muéstrelo, eh, Cuente la historia. Colóquelo en sus medios sociales para que la gente empiece a identificarse de manera diferente con lo que significa ser un empresario o empresaria. Y eh, la posibilidad de que esas futuras empresarias lo vean y lo aprovechen, porque sabemos lo poderoso que es poder decir, eso es alguien que pudo lograrlo. Esa persona ya caminó ese camino tan difícil. Yo quiero intentarlo también. Bueno, muchísimas gracias a cada una de ustedes por hablar conmigo hoy y por compartir su experiencia y sus conocimientos y por me permitirme hacer esta pregunta. Me encantan sus perspectivas y gracias por compartirlas. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a todos nuestros televidentes hoy, sobre todo los grupos en el mundo entero que buscan Reunir a las empresarias y ser parte de nuestra conversación. Tuvimos públicos y, y paciencia porque es la primera vez que leo algunos de estos nombres. La Biblioteca Pública de Benjamin Franklin en el Centro Cultural de San Pedro de Sula, Honduras. El Centro Binacional en la Embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicaragua. El IHUB Veritec en Beirut, Líbano. El Espacio Americano en Brazzaville, Congo. La Red Juvenil de Monrovia, Liberia. El Ice Hallet. Hub en Alexandria, Egipto, el PNG, y ICT en Papua, Nueva Guinea. Papua, Nueva Guinea. Y eh, aunque ha terminado nuestro programa hoy, no dejen que pare aquí. Para quienes aún quieren seguir hablando de este tema, por favor, continúen esta conversación en Twitter con el hashtag GIST Continúen estas conversaciones con sus comunidades, con sus medios sociales, con sus pares. Tenemos un evento en gisttech.org, que se trata de este tema justamente. Es un evento muy importante que quiero mencionar en este momento, que es GIST Tech en la Serena, Chile. El lanzamiento de competencias que va a hablar de startups de mujeres en todas las economías APEC. Y será una oportunidad de ganar premios que les ayudará a fortalecer o crear compañías. Ustedes pueden leer más sobre esto. Y las mujeres que compiten visitando gistnet.org. Y les recomiendo que compartan estos perfiles de estas mujeres en sus medios sociales y en sus redes, porque estamos tratando de celebrar el éxito de estas mujeres empresarias. Espero que hayan disfrutado nuestras conversaciones de hoy. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.